La historia secreta de Giselle Rímolo. De la falsa médica que prometía la belleza eterna, ya se dijo de todo. Se escribieron mil crónicas alrededor de todo lo nefasto que hizo en su vida. Pero hoy, en A la Tarde, te vamos a contar detalles reveladores de quién fuera la mujer de Silvio Soldán. ¿Dónde están sus millones? ¿Cuáles son sus obsesiones? Los secretos mejor guardados de una mujer que ganó mucho dinero a costa de la salud y la ilusión de la gente. Quiero aclararle a todos ustedes, espectadores, que las terapias alternativas, que es algo ultramoderno, que está justamente reconocido y recomendado por la OMS, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el único sistema natural de adelgazamiento permitido para utilizar, para utilizar tanto en chiquitos objetos como en, como en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, como en adultos, como en adultos, que llegan a psicología, doctora en oleografía, hombre, licenciada de la, Universidad de la Universidad, terapia. De la Universidad. Y ahí se llevan a Giselle Rímolo, 6 de la tarde, vestida de rosa, las horas más largas en la vida seguramente de Giselle Rímolo. ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? No, no tengo miedo de volver porque estoy totalmente convencida de que, de que no voy a volver. Gaineru, cuando Giselle entra a prisión, pone todos los bienes a nombre de él, a nombre de todos los bienes a nombre de él, y la deja Rímolo en la calle. Hay un conflicto bastante serio en serio, ¿verdad? yo lo que sí sé... Es que en este tiempo, hoy, hay un flor de conflicto. Luis Ventura me, me, me informó a mí en su momento que, a mí. que la auditoría lo daba a 10 millones 120 mil dólares. A 10 millones 120 mil dólares. Eso es una simple refrescadita a la memoria. Pero hace un ratito nomás Ventura dijo que Giselle Rímolo actualmente se haría llamar Mónica Gainedú y que estaría atendiendo en un departamento en Zona Norte. A ver Ventura. Sí, porque ante todo quiero decir que eh, a partir de varias intervenciones quirúrgicas eh, de cirugía plástica ha cambiado radicalmente su formato ah, facial, mira. ha oscurecido su pelo, es otra persona y justamente en ese cambio... Físico también hay un cambio en su identidad que utiliza su verdadero nombre, que es Mónica, cosa que no ocurría con el nombre Giselle, este, y el apellido que utiliza es el de su marido, el abogado, Juan Carlos Gainedu, quien fuera en algún momento este, abogado de Silvio Soldán. Eh, hace tiempo que Mónica Gainedu, o Giselle Rimo, como prefieras este, identificarla, eh, asiste a un centro de estética en San Isidro, es atendida donde cambiaron radicalmente su, este, su físico y también su este, forma eh, a partir de ahí eh, Mónica vamos a llamarla Giselle Rímolo ¿no? Giselle Rímolo empezó a operar en un departamento de zona norte donde las puertas no están abiertas a los pacientes sino que para poder ingresar a esa capilla, digamos, de la imagen, hay que, ante todo, eh, establecer un vínculo de certificación de quién es el paciente que va a ir. Mirá. Claro. ¿Y cómo es esa certificación? de identidad, o sea, de confianza. Y algunos dicen que Giselle Rimlo es la directora de un nuevo negocio que ¿Mm? tiene que ver con la medicina. ¿Mm? Otros dicen que en realidad cumple algunas consultas de doctorado, lo que la pondría poner en riesgo de volver a la cárcel en caso de ser comprobado que ella atiende como doctora y no que recibe eh, pacientes como administradora.